Se fue. Eh. Mira, se fue. Legísimo. Esta portada se viajó más de 60 metros. Mirá. No sé si se aprecia ahí. le sacó la mitad del tambor. ¿Cómo sacó tan esa carpa? ¿Cómo anda la, la masa la Golden Carp? La Golden Carp. Ah, próximamente en el mercado.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 como sacaba tan Vamos con la lombrí Siempre garpa la lombrí Buscando la variada... Primer tiro... ¿Qué? Y dos minutos ya... Un sí, pique... ¡Uh! Lindo bagre... Ah, amarillote... ¿eh? Uh -huh. Vamos el amarillo... La otra vez arrancamos con un patito, ¿verdad? camarillo En, car en acción de nuevo Este lado. Vamos a buscar el medio punto, oh, yes. Como pelea, ¿no? ¿Y ahora? Más, ¿no? no, ahora peleará que no se te vengan a los pilotes. Ahora no le aflojes. Mira la caña de no se ve porque es de noche, pero mira la caña de Gonzalo. Venite para acá, que no te gane.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 y contar que no te lleva los pilotes está todo bien y acá no se lo tengo abajo que falta Sí, sí, sí. ¿Llegó para allá. Pesada, ¿no, por favor, sí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 Siempre en línea recta. Tampa, mira. Mirá, que oh, oh, oh. Mirá que carpón. Mira la gordita. que venga es para acá, vení. ¡Vamos! Mirá que carpón. ¿Y eso qué? Mirá oh, vos. <risa> Gracias, amigo. Gracias por darme este gusto. Sacar el carpón, Gaby Mira lo que se es mirá. Mirá. <risa> Mira. Que hermosa carpa. ¿eh? Qué pelea hermosa, por Dios, pues como se dice. 10 puntos la masa. Golden carp, señores. La masa que se viene en el mercado me va a andar muy bien. Acá está la prueba y bueno como siempre agradecer al club de pescadores que tiene estos trofeos, ¿eh? Qué grande, mejor. qué grande Gaby, la verdad excelente pelea Gaby. Se disfruta muchísimo, caña livianita, pero este, ya floja y a pelearla. Ahí estamos viendo el club de pescadores, saltamos. Muy uh, bueno, va a la fotito, obviamente. sí, va a la fotito, lleva el agua. Dale, la... Está ahí, sí bueno vamos a proceder con la devolución gracias carpita por este grato momento la vamos a devolver que sirva para otro pique Le da feliz a otra persona ¿no? ¿No? Si ojalá es que la pueden volver a sacar del agua no sé eh, son, no son fáciles de sacar no son fáciles la verdad que no revivimos un poquito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 pero que está clavada, ¿no? a ver si te, si te quieren meter ahí ojo, pues se va para allá a caminar Está dando círculo Mucha contentada Bien. Linda, sí. carta sí. Chao, sí. buenas noches, sí. gracias. Vamos, olega Cancelada un poquito. Río de la Plata. iluminadita eh. Ahí se ve bien, sí. ¿Metemos copo? Sí. No, esa te viene bien Abaron las gorditas, pelea, club de pescadores con la golden carp masa especial para carpa y bogas también, por supuesto. Espectacular esa masa, es la espectacular. lea. Bueno, otra carpita, la vamos a devolver. Cortamos no el video, sí. así. En vivo Buena pelea, digo tan grande ¿no? pero muy combatible vamos vamos por más <música> ahí está, ahí está bien Ahí viene. En estos momentos, cuando está cerca, es cuando más pelea. Alinado Golden Carp. Golden Carp. Y éxito asegurado. ¿eh? Aún con una noche no mucho pique, siempre. Carpa. Club de pescadores. También. El club siempre tiene buena carpa. Mirá que lindo borbollón hizo el carpón, mirá el carpón. grande, lo viste? Sí. Lindo. Sí, qué lindo. esa alcanza a de... ver. ¡Wow! Vámonos, ah! qué grande. Campeón.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 pelotona mira es más es ancha el, que larga de la pelota de fútbol. sí pesa eh. con razón mira lo que era Vamos wow, molea por la canita la canita buena mira lo que chaca, es esa gorda ¿no? <ríe> Lea. capo golden car Bueno, Lea, sacaste tu balón, el carpa balón, mira lo que es esa belleza, por Dios. la por mal, ¿eh? Qué linda, linda. Corta, corta y ancha, ¿viste? Sí, eh, bárbaro. Vamos a sacar. Sacamos una foto y la devolvemos. Lleve, lleve. La llamada con los cinco minutos, cinco minutos. Frenado, Frenado, frenado, frenado, frenado, Saca, Pongo la chichara, Qué más. pelea. Sí, sí puede. Firme ¿tá? se puede prender la luz ahí. La caña eh volenta sí, ¿eh? pero me asombra como está doblada la caña La, la masa. La Golden Carp es la masa. Mortífera. Golden Carpa es esta. Siempre pesca. pesca. Siempre pesca. Mira, mira, mira que le echó. La <risa> Con bueno Lea, misión cumplida en el Club de Pescadores por tercera vez, la verdad que es un pesquero excepcional, mirá los trofeos que hay acá en Capital Federal Leandro Leandro y la comisión del Club de Pescadores Leandro, estamos ahí. para ellos nos bueno, permiten venir a pescar a estos trofeos y bueno probar la masa que anda a 10 puntos la masa probada espectacular ya estamos, cuatro carpones. Ah, por ahí sacamos algunos más, pero bueno, sí. ya estamos hechos, lo que sea.